Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, lunes, lunes festivo, después de estas, estas fiestas de mitad de año, de, de haber compartido eh, los desfiles, de, de haber estado en familia, de comer el asado, la lechona, todas cosas chéveres, pues viene este lunes, para compartir con nuestra familia, para descansar, para alistarnos ya, para retomar nuestros colegios, la universidad, retomar el trabajo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que nos confías. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrolló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y mira. Jesús lo siguió con sus discípulos. tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, tu hija te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dos milagros en uno, queridos hermanos, la súplica de uno y la fe de otro. Este hombre que se acerca con toda la confianza a Jesús, Señor, mi hija, está muy mal. ¿Y quién no lo haría? Por un ser querido, delante de Jesús. Pero también esta mujer que lleva 12 años también se acerca y toca. Pero vean, queridos hermanos, y aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces creemos que es el borde, que es... Que es, es las cosas materiales, y en esto muchas veces hay muchos hermanos que fijan su fe en, de pronto en, en algunas cosas externas, las cosas externas ayudan, el agua bendita es un signo sacramental, llevar una medalla, ir a un lugar de peregrinación, pero fundamental es la fe en Jesús, esta mujer tocó el borde, pero confiada en Jesús, en el poder de Dios, en el milagro de Dios. Gracias Señor por este día que nos regalas, gracias por todo Señor. En tus manos nos ponemos y nos confiamos. Que se haga tu santa voluntad. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos. Feliz lunes.